Buenas a todos y a todas, hoy os traemos el review de Android 4.4 en el Galaxy S4 Así que empezamos Bien, estamos hablando de que hoy por fin han sacado una versión muy muy inestable, pero se puede probar ya eh, de Android 4.4 .4 para el Galaxy S4 estamos hablando de CyanogenMod 11 en la versión 2 os voy a enseñar como podéis ver, ya tenemos la barra transparente arriba a ver que le dé bien eh, que más puedo enseñaros eh, los iconos mucho más grandes como podéis ver, desaparece el cajón de widgets si lo de aquí pues lo tendría aquí y os voy a enseñar la prueba de fuego que tenía como veis es Android 4.4 y nada me la acabo de instalar la he estado probando un poco pero bueno más o menos cumple con lo que tiene que cumplir eh, ¿cómo se instala? bien os cuento os dejaré en la descripción dos links de descarga uno que será el de CyanogenMod11 y otro el de las Google Apps. Tenéis que ser root y tener un recovery. Yo tengo el field touch eh, de Mod eh, Y simplemente wipe data, wipe cache, wipe, wipe dalby. Instaláis el CyanogenMod11 y después las Google Apps y ya lo tenéis. ¿Qué cosas no funcionan? Os cuento. El Wi-Fi Direct no funciona. Eh, había gente que se quejaba de que la multitarea no funcionaba. O sea, el botón de multitarea no funcionaba. A mí no me ha dado ningún problema. Pero hay gente que dice que... Eh, cuando mantienes, no sale la multitarea. A mí, de momento, no me ha salido. Y eso que ya lo he intentado varias veces. La cámara también la he estado probando. Funciona perfectamente. Aquí tenemos. Eh, no sé qué más cosas os podría enseñar. La verdad es que funciona todo bastante bien. Por lo cual... Me faltaría probar la duración de batería, pero es eso. Por lo cual, si os ha gustado el vídeo, like, favoritos y suscribiros Y si queréis un vídeo más a fondo de Android 4.4, comentad y pedidnoslo tanto por Twitter o por YouTube, por donde queráis. Así que, hasta la próxima.